Uf, eh, ya me la ha cargado, ¿no? A ver, más peque Tío, se está escuchando algo Aquí es pequeñísimo, coño A ver si eran cajas Y a la madre que le parió, bro Vale, nada Vamos a ver si me deja ahora No, me pone O sea, me, me hace esto Espera un momento Vale Dejo la casa en la maqueta Ahora salgo por esta, esta es dimensión alta, ¿No me deja un... Vale no Ok, a, a ver La casa dentro de la Claro, me tengo, me tengo que quedar una casa de, O sea, la de dentro O sea, me tengo que llevar esta y dejar la otra ahí enfocada A ver No, intentar lo tuyo A ver, y la otra Es que es la cosa, o sea Me hago en mi vida A ver si... Nah, nah, nah, ahí, no me, ahí no me deja, ¿no? Vale, intento lo, lo mío O sea, hacer esto y me llevo la otra Claro, como para que me transporte a la, al sitio pequeñito Jesús y fuselaje Que tiene que ser por nariz así Lo malo es que, claro, tengo que hacer la grande A ver si... A ver si lo voy. Que tío, contra más puto lejos. ¿Más fail, literal. Complicado el puto juego, tío. Súper complicado, pero me mola por eso. Vale, entonces, ahora... Bueno, eh, me he rayado. La casa de aquí. Esta. Vale, la hago pequeñita. Esta la hago pequeñita. Pequeñita. Pequeñita. Más pequeñita. Vale, creo que con esto... No, ¿sí? Hostia, la madre que le parió. Ok. Vamos a ver si haréis suerte. A ver. Aquí así. Ok, la dejo ahí. Follada, ¿eh? Eh, hey, ahora sí. Eh, hey, ahora sí me deja. Y yo exagerado, hermano. Qué follada, hermano. Qué follada. Eh, hey, hey, let's go. Eh, hey, muchas gracias, chavales. Qué follón. Eh, hey, esta parte es... No me jodas. ¿No? Qué follón, loco. Es que vaya follada. ¿Y aquí? O sea. Así me meto aquí. Entro aquí, vuelvo a la misma realidad paralela de la casa, pero aquí, ¿a ¿qué es lo que debo hacer? Ahora coger yo la maqueta grande. ¿Qué coño? ¿Qué cojones, tío? Me explota la cabeza. Eh, literal, campeones. Eh? Pero qué cojones. A ver. ¿Y si hago aquí en esta realidad la casa grande? Wow, eso es súper grande, ¿no? A ver si me dejan atrás, que ya es la paranoia, ¿no? A ver, entro por aquí No, esta mente le transporta aquí, qué paranoia Pero es súper grande todo, ¿no? O sea, es puto grande todo Es puto grande todo Vas a salir donde... ¡Claro! De lo... Es que me he dado... He, he, he ido para atrás He ido para atrás, pero qué paranoia ¿Qué es lo que debo hacer aquí? Las chimeneas no hay que interactuar O sea, vamos a leer a ver. Vale Come back later Vale Vamos a hacer una Vamos a hacer una paranoia A ver pones, tío? Siguiendo sí, el vídeo No te preocupes, campeón Muchas gracias por, por la ayuda ley es que ahora mismo es Si me meto así ahí Voy a, voy a tirarme, ¿vale? Por Ahora soy súper chiquito Ahora soy súper chiquito O sea No, mierda La ha cagado, ¿no? Sí, la ha cagado Vale, entro otra vez Dentro de la misma realidad Tiene que ser ahora, ¿no? Me deja sacar un refresco, eh? ¿no? Fue yo Fue yo, ¿eh? la ¿esta la otra? No Entonces Back later, me dice. ¿Qué cojones, tío, es súper raro, eh. Eh, y eso. Está enfocando a la pared. No me jodas. A ver, qué cojones. Eh, vale. Del tirón. De lujo. O sea, está al revés. Esto no me jodas. ¿Se ha caído? Se ha caído. Tío. ¿Cómo coño iba a subir? Ah, de ninguna manera, gente. O sea, bugueo excepcional Vale, por el bugueo La realidad normal La dimensión enana Me de A este más pequeño no, no, no, no, no, a ver A ver o sea, aquí tiene que haber algún tipo de truco Algún tipo de bugueo, algo Cojones, tío Vale Quédate ahí, hija de puta Ah, una eh, paradoja Mete la casa La puerta pequeña O sea, eh Con oh, la puerta pequeña Please paradox creating any refrains. Explosive A eso pero sí que por la ventana habéis visto eso en su fuselaje. Alta paranoia, gente. Alta paranoia. O sea, sale más por aleatoriedad que otra cosa. Ellos. Vale, estamos llegando al final del juego, creo, eh. Sí, estamos llegando al final del juego, gente. Estamos llegando al final del juego, tío. Qué guay, oye. Tiene pocas horas el juego este, pero muy entretenido. Muy difícil, eh, también, eh. O sea, bueno, difícil. Para quien tenga poca paciencia, está jodido, gente. Me dará tiempo a limpiarme las gafas y. Qué guapo O sea, vaya follada Este nivel era el más follante de todo ¿Hemos acabado el juego? No me jodas, hermano No me jodas, tío O sea, ya me jodería ¿Hemos acabado el juego en serio? No puede ser, tío ¿Me puedo mover, hermano? Sí, sí, sí, sí sí. El tirón Vaya follón, tío ¿Vale? Hemos acabado el juego, creo, eh No, eh... <risa> no es una salida, ¿sabes? Vale Si no es una salida, ¿qué es, cabrón? Qué guapo, qué follón, tío Se quedan como 20 minutos por ahí Qué poco, tío, o sea... Eh, me está gustando mucho el juego, lo prometo, eh Me está gustando muchísimo el juego No sé, tiene su... Su encanto Qué guay Tiene su encanto Tiene su rollo de rayarte Es de decir, ¿esto qué es, no? ¿Qué me hago aquí? Me doctor... recuerda a la parábola de Stanley Mucho y... Many years ago, La maqueta I had a dream. Qué guapo I found in a place where I that each Qué guapo Es como si tuviese fumado 20 por Literal, eh, campeón Miguel, o sea, Alberto Literal, exactly o sea, se ha fumado 20 maqueleles pero de, de una cala en plan Haciendo un tren, eh Un trenecito. Es que es increíble, tío eh, O sea, este juego te fue al cerebro, macho Te fue al cerebro ¡Eh! ¡Se paró! ¡Me cago en la leche ceja un pro poderoso! Y también, Firmer, que habéis estado los dos. Muchísimas gracias y bienvenidos, por supuesto, a todos los polluelos. ¿Cómo lo habéis pasado hoy, gachones? ¡Eh! ¿qué has estado, ¡Habéis estado jugando al Vampire, eh! ¡Qué guapo! ¡Qué puto guapo! ¿Cómo estamos, mis hermanotes? ¿Cómo lo habéis pasado con Hanus? Pro? Por supuesto, eh, siempre la familia más hard, ¿no? Eh, de todo tweet Para mí eh, son hermanos y a diario eh, siempre veo, ¿no? Eh, un punto de inflexión enorme con el cual siempre contar eh, y, por supuesto, apoyar, ¿no? Al mismo tiempo, me cago en la leche, ¿cómo estamos? Eh, y, por supuesto, ¿cómo vaya el final del verano? Que estamos casi terminando el fucking eh, Superliminal, un juego, pues, el de la otra vez, que flipante, ¿no? No ha sido F el Vampire ¿Por qué Firme no lo iba... Para otro día. Y eso... Eh, está gratis en Steam, ¿no? Es que ayer se lo vi, te lo prometo. Eh, Parus al, al fucking Canicreto, ¿no? Al Canecro. Porque ayer estuvo reaccionando... Eh, realmente a los... Me cago en la leche. Lo diría, lo de la Play. Eh, estuvo reaccionando a lo de la Play. Me gustó mucho eh, el God of War, obviamente. Me gustó otro juego en concreto. Mucho. Que era como matando a Slendermans y... Personajes de la mitología japonesa Muy chulo A los Doom, pero japo Estaba súper guapo eh, El... Long Horizon me pareció muy bonito La habían... Bueno, la habían hecho increíble, la verdad La habían hecho increíbleísimo eh, El fucking, eh, Bueno... Long Horizon 0 Down, el 2, está brutal. Y si sí está gratis, qué guay. Pues lo, lo bicharé luego, eh, mi hermano Parus, de nuevo, mil millones de gracias, por supuesto, por ese mega raideazo. Eh, también eh, te he visto en el Valorant, eh, que yo me eché un par de partidas, jugué y vaya, gané 3 y, bueno, de las tres perdí una. Que está bastante bien. Está bastante bien, la verdad. El Canicreto, eh, saludando. Eso, como ya me entendéis, ¿no? Y no pasa nada, mi hermano Chapa, ya me jodería, me cago en la leche. Y me, me gustaría también jugar al Vinepar. Hoy he traído un jueguecillo nuevo también a los eh, Metro es paro que está muy chulo, la verdad. Está muy, muy chulo. Me han puesto en bronce 1, que no está nada mal, la verdad. Yo creo que a ti ya te habrán puesto Sparus en oro, ¿no? Y desde el tirón. Sí, es raro. Eh, ¿Te suena, en plan. Este tipo de, de. O sea, de follow. En plan, es un, es un fake follow esta persona es un fake follow, ¿vale? Pero, ¿qué coño? Esto aquí O sea, literal, voy a banearlo Obviamente lo voy a banear Porque yo creo que esto es como... Ya me entendéis, ¿no? Plan seguimiento a full Que siempre hay gente que quiere tocar las pelotas Ya me entendéis a lo que me refiero ¿Qué pasa con el boss fuselaje? Que puede ser ese A ver si jugamos... Eh, eh jugamos al Valorant una partida eh, Yo eh, dentro nada Yo supongo en es de bronce, ¿eh? No he jugado con la... ¿En serio? Hostia, la leche Qué gachón! Tiene dos cuentas el que acaba de seguir, sí, campeón, fuselaje, pero no pasa nada. Ya sabéis que siempre va a haber este tipo de personas. A Platino, guau. A Platino estoy intentando llegar yo ahora en el LOL. Que de oro 2, eh, mi hermano Parus, me he bajado. En estos días, cuatro partidas perdidas y bajé. Me demotearon a oro 4 otra vez. A hacer puñetas. Si ¿Sí es un bot, sí, es súper raro. Supóngeme, eh, Pondrá en oro. Pero oro, oro para arriba, ¿no? O sea, para acceder para ya, básicamente, ya me entendéis, ¿no? A, a lo que es Platino, ¿sabes? Qué guapo. Pero qué guapo, en ¿verdad? ¿Y te dan algún tipo de recompensa diferente, Paru? Oye, lo iba a manejar, no te preocupes, no sale. El host, eh, este es un bot, estaba eh, dejando follow en mi Steam también. Es raro, eh, mi hermano, Paru, es raro. Eh, por eso me he rayado y mejor prevenir que cura. Me cago en la leche. El único bot que hay aquí es el chapa de... <ríe> sí que no pasa nada, qué gachones que soy. Pobre chapa, ¿eh? Pobre chapa Dios, ¿cuánto, cuánto volumen tenía. Un llavero de platino, me dan, creo, en serio. Macho... A ver, me he pillado el pase de temporada Porque me gusta la espada, faro. No sé si te la habrás pillado Aunque bueno, he de decir también que por lo menos voy a tener un camuflaje de la Vandal <risa> Literal, macho Que no lo tengo Tengo la, la fea, la pocha Pero me ha gustado mucho eh, Te sonará, seguramente ¿Te acuerdas de la Nintendo 64? El juego que había de matar a los patos Que era con una pistola y un lase Pues han pillado, o sea, han sacado eh, <coughs> Perdón, el Valorant, un pack eh, muy similar a ello. A ver, las armas me parecen un poco pochas en el set que han venido Pero mola Todavía no me he pillado nada no me, no me parece malo No me parece lol No me ha parecido mal este pase de temporada El anterior me pareció un poquillo más flojo Me dijo Draco y el hermano Fancero Tú no te lo compres, papa Y yo, vale, no me lo compraré ¿Verdad? La espada es lo único que me gustaba, realmente Vale Estoy llegando al final de este juego Me, pare... me está pareciendo increíble, la verdad De nuevo, mil millones de gracias por todo lo que hacéis a diario, cachones Paro controla, de, de, de, o sea, tiene, tiene alta precisión y por supuesto también una cosa muy importante en los shooters, la paciencia. La paciencia. Yo, por ejemplo, muevo la pina y se me va la Line a la puta. Eh, Paro está tranquilamente jugando. Yo fallo muchas veces en eso, por lo mismo, porque no tengo la paciencia. Eh, ya me entendí, a lo mejor en el LOL pues viene todo solo. En el Fortnite también, pero en el Valorant hay que tener un poquito más de, de tacto, ¿no? Realmente también. En plan, saber cuándo eh, pasar. Yo soy más impulsivo y me voy a todo para adelante. No sé, sea, eh, no lo jugué ese juego, en serio. Pues yo te lo prometo que, o sea, está guapo, está guapo A mí me, me llamó mucho la atención en su momento Y no sé, o sea, me ha, me ha hecho mucha gracia ver cómo eh, han puesto como un camuflaje eh, En el cual se ve reflejado, eh, que, que es una alusión a ellos Me parece muy divertido No me puedo mover, gente, ¿qué cojones? Estamos jugando con unos italianos, el Alberto y yo eh, Y le estamos insultando ¡Qué gachones que soy! Siempre full insult, no insultéis, leña. No merece la pena, como ya sabéis ¿Qué? ¿Qué problem green, ¡Qué gachones! Puto meme de. Lo diré, macho. Del fucking. Eh... Ah, su puta vida. El tense, me parece súper radiactivo, man, tío. ¿Papá detrás? ¿Dónde? A ver. Es que no me deja interactuar con nada. Ahora mismo, estoy como rayado. Eh, eh, eh. Qué gachones. ¡Eh! Aquí sí. No, no, no me, deja. no me deja interactuar con nada. El palo, la fregona, la tacita Esto lo he quitado, en verdad. O sea, esto no tiene que influir en nada, ¿no? El letrero... No, no es la salida, ¿vale? Pues si no es la salida... Entonces... ¡Qué gastones! guay, eh! ¡Qué rabia de eh, bro! Eh, se metió en un cubo o dos y no salían de ahí... Eso es Fortnite al día de hoy... <risa> y es verdad, Sparus, eh, ¿Cómo ves lo que van a hacer en Fortnite ahora la nueva temporada? Que es el domingo... Eh, yo creo que haré directo al final... Eh, haré directillo para ellos Donde haya... Eh, ¿Como un armario negro? ¿Donde haya como un armario negro? ¿Un armario negro? A ver... ¡Eh! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Hermano! ¡Cómo va a verlo, loco! ¡Puto Jesús, macho! ¿Cómo lo ha visto, eh? Era retrasado, solo eh, sabían eh, boxearse Eso es el modo arena, campeones. Esto que estaba eh, con mi primo eh, a por Dorito. ¡Eh! ¡Que aproveche esos Doritillos ricos! Ese Marley, donde hay un armario negro eh, que está en una esquina. ¡Este era! ¡Pero qué paranoia, mira! ¡Qué follón, tío! Espero que os esté molando este juego tan follante, tío. Increíble. Yo me pongo, eh. De, de bots, de press play, de, de game, en play Fortnite, de no robo, play, gritándome al micro, que gacho es que soy tío. Bueno, busca la perspectiva y, eh, eh, y es una puerta, qué guapo, me he quedado flipado, ¿eh? ¿Las has visto, eso? buena Buen ojo, ¿eh? Un puto ojo, o sea, me, me, me había quedado frito Realmente me había quedado fritísimo No, si era creativo, es eh, lo peor Pero qué locura que la gente creativa se ponga tan así, ¿no? Bueno, me voy a cenar, muchas gracias campeón Marley Por todo lo que hacéis a diario Espero por supuesto que, que bueno, que, que cene rico Por supuesto, y después nos vemos, ya sabéis que creo que hoy Haré Eh, la caja Haré un poquillo más largo el directo Y jugaré supongo con un poquito a esa Creo, ¿eh? Ahora Creo que sí que habrá un poquito de esa, gente ¿Qué coño debo hacer? O sea, hola, me llevo la ventana así, pa, o sea, para fumarte un canelo, loco. Te llevo a la ventana, Y claro, pone la ventana por la cual he entrado, compadre. O sea, coges así, hace, pum, una escalera del de Minecraft, hermano, y está allá adentro. Y yo, qué fumada el juego, me encanta. A ver qué me dice. Eh, hey, hey. I also Les digo, De eh, Después <risa> eh. sí. me he dicho Yo he dicho he dicho yo Yo que que Fucking, fucking Puto loco, en verdad Ese hombre está loquísimo, Lo prometo I'm Chapa y Alberto Pero siempre es Con gente super random, to, eh Al Fortnite Os lo prometo Yo me quedo flipado ¿Qué coño, Qué guapo Juega con gente super, super random Es que estamos echando Dos versus dos random, eh, random Y le metimos Una reventada increíble Y mandamos Unas solicitudes agregadas Entrando, insultando y todo Les pusimos Qué gachones cojonándolo, Qué gachones que soy Yo os lo prometo Os lo prometo que mmm, En el LoL muchas veces La gente te quiere agregar Después de tener una buena partida O para insultarte O para intentar Ves si le carril le hay Your father, father, going tonight tonight Qué Unos italianos Pero yo qué cojones Unos italianos Y qué raro Habéis escuchado a Parus Que dice también Que el host ese de mierda eh, Es como un puto follow Así extraño Tío Me he rayado Gente Seguro que es por aquí Sabía, hermano. No sabía. Sabía, hermano. Qué paranoia, loco. fa, Increíble. ¿eh? Mis 10, ¿eh? felicitaciones al creador. ¡Eh! Felici mis felicitaciones, mis 10 al creador de este juego. Se le ha marcado mucho. Hay que tener una mente muy jodida, loca. O sea, jodidamente loca para crear este juego, gente. Os lo prometo. Este juego no es normal. No es normal, tío. No normal, ¿eh? Mi 10 de 10, sí, sí, sí, os lo prometo me, me, me, me, me está gustando muchísimo, gente Me está gustando un mogollón, macho Me da pena porque estoy cayendo al final del juego Pero ya sabéis que yo soy un flipado Y que si empiezo un juego lo tengo que terminar mm, No puedo, o sea, no puedo, gente No puedo, aquí hay algo Aquí hay algo que se me escapa a la percepción ¿El qué? ¿Entrar por el mismo lado? Es lo mismo, ¿vale? seis ventanas, las iguales, colores Azul y rojo, ¿no? Amarillo y rojo, azul y rojo eh, eh, estoy viendo aquí algo, gente, eh Mira, mira, mira, mira mira. Follón Vale, a ver Qué guapo A ver, me voy a acercar aquí a la pared esta, ¿no? ¿Se podrá quitar alguna que otra ventana? Follón, eh o sea que si pongo la ventana ahí arriba O, o un cubito un cubito en Minecraft A ver, no, es imposible Coño hmm, Cuestión de perspectiva Piensa, papajigo, coño Y lo veo desde ahí arriba Si entro al revés Si entro al revés, gente Paranoia O sea, es un cuadrado, ¿no? O sea, tiene un cuadrado Vale, a ver O sea, según la perspectiva ¿Qué coño debo hacer? Encuadrar la misma puerta No puede ser Follón, ¿eh? Joder, macho A ver ¿Suelo? Nada Está rayando, ¿eh? A ver A ver El cuadrado se lo puedo llegar a pillar, ¿no? ¿Qué coño? A ver, ¿qué coño? ¿Qué coño puedo llegar a hacer? ¿Nada? ¿Nada? está ¡Ah! joder, macho! Macho, tío Joder, hermano Vaya fumada, hermano Vaya fumada, coño Ey, esa puerta Qué guapo Ey, tío, a ver qué me dice el loro Vale Come back, ok Qué guapo, tío, el juego me está encantando, eh os lo prometo, this me flipa. es yeah, nice imposible. Vale. Could make Hoy me lo quiero hacer, ¿eh? Sí isn't o sí. Hoy me lo quiero hacer, sí o sí. Lo prometo, vamos a ver. Dependiendo de la perspectiva. ¿Qué hacéis aquí en la nieve, Parecer Parece el ¿os acordáis? Acabo de salir una máquina de agua. <risa> ¿Qué? Tío, qué follón, hermana. Eh. Hola Tiene que ser enorme, ¿no? Vale Eh, eh, aquí hay, aquí hay truco, eh Aquí hay truco, gente Aquí se puede llegar a ver una imagen blanca O oh, la mesa, a ver Pocionada, tío Se la regalé a Nicole, mi hermano Jesús Por fin Nicole puede hacer directos con una capturadora, tío ¡Ah! Pero te la puedo recomendar, no es muy... ¿Eh? No es cara, eh para nada Ah, tengo que ir viendo con la pieza si me caigo no me caigo No entiendo Pongo la pieza, ok Yo no me puedo caer Vale Entonces la otra pieza la voy poniendo Aquí, por ejemplo, ¿no? Vale Vale, lo vi pillando, gente Pero la captura... ¡Adora que tenía! Mierda, la he cagado Pero antes sí me hacía falta, por ejemplo, Jesús Lo único malo... Es que la, la capturadora, eh, o sea, cuando streameas en play eh, No tienes tus overlays, Aunque Chappat y Alan Hacen directo en play Y la verdad es que sí que tienen los overlays y las alertas Que para mí es lo, lo que más, mmm, más me da pena Porque ya después de que nos pegamos una currada enorme En ese aspecto, en el streamlap OBS, BS Como para no tenerlo configurado, ¿no? Es diferente, pero igualmente eh, es útil Yo, eh, como he dicho, yo empecé, ¿no? Como ya sabéis y demás, en una play ese Miguel, tipo de los César, me cago en la leche Espero que estén eh, rico campeón Y por supuesto, que eh, después nos vemos Ya sabéis que hoy haré un poquito, ¿no? Eh, un poquitillo más eh, largo, el Ja de cocún. <risas> ¡Ey! Eso, cero Vale, me lo llevo Coño, a ver No, no me deja llevármelo, ¿O oh, sí ¿Qué eso? Vale ¿Qué? Tengo que llegar hacia arriba, ¿no? El queso mortal, tío Qué guapo, en verdad, esto Se sí, me parece a la polla Qué guay, tío Qué va papá Ah, por eso tengo la, la capturadora Pero la tiene, ¿eh? Ya tres sin can, ¿eh? Pero se puede poner overlay De todas formas Pero me da paranoia En plan En el sentido de que Ya lo sabéis, chapas De... En plan Cada vez que yo empezaba directo Obviamente era una putada Porque eh, en la play Cuando la hacía, por supuesto o sea, gracias por acompañarme eh, en otra aventura más, ¿no? Eh, visual, es increíble, sinceramente es un juego que me está gustando mucho Ya sabéis que el Tier, yo juego a Fortnite y hay 30, 40 personas aquí viendo eh, Fortnite Valona también, últimamente estamos más en falla La verdad, pero agradezco de corazón eh, que os quedéis y le deis una oportunidad, por supuesto, a un juego indie, ¿no? A un juego retro, que acaba de salir, o sea, este juego es más antiguo, por supuesto Pero el que os he traído hoy, el Grekus, eh, ese juego... Hace dos semanas me lo compré por 15 euros Y oye, me está encantando también Obviamente, este juego es puzzle Y al mismo tiempo eh, follada de mente En plan, te va a reventar el cerebro Solo de pensar que este juego existe, ¿no? Sí, Lori ¿cómo estamos, mi hermano? ¿Cómo ha ido este veranito? Me cago en la leche ¿Qué pasó, mi hermanote? ¿Cómo estamos, mi hermano? Grande ese Y lo ríe Al igual que Núñez, Al igual que también eh, Me cago en la leche eh, eh, eh, La leche eh, y Estaba eh, todo Todos estabais aquí Cuando hacíamos las partidas eh, privadas Que al principio ya sabéis Que tenían Tenía una media de 70 personas Solo con la partida privada de Fortnite Pero Fortnite cambió ¿No? Eh, rotundamente por supuesto Hizo en este caso Que todo fuese diferente Realmente Un poco diferente ¿No? Es eh, la putada No la tengo Ah no En el PC claro La capturadora la, la tiene juegas en play Es decir Los streams eh, Los haces en play Es la cosilla ¿Y qué quieres hacer? ¿Es ¿Jugar algún juego? Claro, de play en stream Lo que pasa es que eh, Tengo juegos en play Que me gustaría streamear A mí, pff, por ejemplo En ese sentido eh, Con el God of War Mi hermano eh, Jesús Con el God of War me... me fliparía jugar God of War La verdad Qué guapo, tío Estoy en el puto reloj No me jodas, bro No me jodas Vaya baiteo, hermanos Tiene reloj Voy a aparecer en la habitación Gente, se viene final, ¿eh? De super Superliminal Qué guapo ese, sí, el remote control Lo único malo es que yo no me acuerdo En este caso eh, Chapad, Ni eh, Jesús, obviamente, de eh, la contraseña ¿Te imaginas que cuando termines el juego Que se te elimina del PC? ¿Sería una follada eso, fuselaje? Hay algunos juegos que son así, ¿eh? Como virus, tipos virus de mentira Eso es muy bueno eh, No me mola cómo queda Entonces eh, no sabría qué decirte Porque solo, eh, claro, sabía esa opción lo veo eh, que me eh, va laqueado Por el Binray, seguramente Por el Binray Pero voy a verlo O sea, no, no Nos hemos hecho los juegos gente Creo que es por el Binray, Jesús No sé eh, si es la eh, configuración o algo No sé La configuración tuya no es del stream eh, Porque si a ti te va bien, y, bien mi es Dr. Glenn y, ahora, Si te va bien, Jesús, streameando Que lo he visto en el Minecraft Y al mismo tiempo también, también fuera del Minecraft Lo he visto sí nos hemos hecho el juego, gente Qué guapo No la can, eh, depende de Si la confío, la can. Pero puede ser el Bin Raid Puede ser el Bin Raid Puede ser, eh, el Bin Raid Que ahora también te mando si quieres, Jesús Qué guay, nos hemos hecho el juego, tío Hola, es huevos loco Qué guapo este juego Os lo prometo, súper guapo, eh es que dependiendo del bin-ray, como ya sabéis, es lo que hace que llegue más información o menos información, ¿no? Espera un momento, o sea... Hermano. Espera, porque... Vaya telita, es pesadilla, bro. ¿Qué pesadilla, o sea... vaya, telita. O sea, si están intentando dar ah, por culo a todos los canales de esta manera, loco. O ah, sea, mía. Perdonadme, perdón, porque estoy cortando el juego en el momento más apoteósico del puto mundo. O sea, en el puto momento más apoteósico del mundo. Estoy cortándolo, tío, Perdonarme. Es que los moderadores y moderadoras no podéis manejarlo, tío again. Increíble, está 10 de 10 Ese Sergio siempre dando por culo, and por and supuesto therein, course, ¿No se cansa el niño? No, no, no se cansa Soy un gato en esto, tío No pasa nada, Jesús Yo cuando empecé a hacer directo eh, Tuve la suerte de que Molby me ayudó en todo Molby es un amigo de toda, la, de toda la vida aquí en el pueblo La verdad Al igual que Lorry, al igual que Moinúñez, todo Tío, qué guapo, loco Qué guapo Pero siempre hay una forma de conseguir las cosas, Jesús que, Literal, te lo prometo estas son todas las fases que hemos hecho, tío. Qué guapo, tío. Aquí cambia, ¿no? No cambia. Eh, sumada, tío. Eh, la que te cuento, eh. Gran juego, tío. Gran juego, macho. Uf, por fin me ha vuelto. ¿Qué le ha pasado a tu wifi, eh, Draco? Qué guapo. Qué guapo, qué guapo. qué guapo. Está muy chulo, la verdad. Estoy flipando, en ¿eh? verdad, eh Estoy flipando con el juego, lo prometo Mirad lo que dice también, es ¿eh? muy importante, eh Qué chulo ¿Os acordáis de esto, no? La puerta infinita, hermano ¿Os acordáis? Está guapísimo mira. La sangre, que no era sangre, era pintura El cuarto oscuro Qué guapo Estoy intentando moverme lo menos posible que sea algo lineal, ¿no? Qué guay, tío. Mis 10, yo perdonadme un momento, pues, tío, es que... Sí, es que... Sí, quien pestaña pierde. Eh, este es el principio del juego, tío. El de los dados. Qué guapo, eh. Qué guapo, tío. Este es el montaje que hice, si sí lo vi del bro, que está muy chulo, la verdad. Yo siempre, Jesús, para los gameplay, igual, eh, para todo lo que traiga, siempre intento currármelo lo máximo posible. Guapo, porque esto es una experiencia única y merece la pena mil millones de veces inmortalizarla en gameplay, fuera de gameplay, por supuesto. Bueno, yo eh, intento ayudar, eh, pero eh, tampoco eh, tengo mucha idea, no te preocupes, chapa, Yo de play ahora mismo vi un poco más fuera de, de onda. peto estoy y, y Nino, ni Tizia. <risa> Claro que sí, pero me encanta la música instrumental de fondo. Eh, la piel de gallina. 10 de 10, Sergillo. Si se lo quiere recomendar también a Penny, no vale muy, muy caro. ¿eh? Necesito la aprobación del maestro. que gacho, este es un no, pero hazte caso. O sea, para mí es muy importante. Todo lo que hacemos eh, tiene una trascendencia, una forma. Y yo no soy el maestro, yo aprendo por, con vosotros. Literal, a lo largo de todos los días, os lo prometo. Me costó eh, un, un, eh, un huevo hacer el montaje. Pero es importante, es una forma, ¿no? Eh, por supuesto, de introducir a las personas en el canal. Penny se bloquea con la primera parte de los juegos. Estos juegos no son para ella. Pero que no se agobie, yo te prometo, Sergillo. Te lo juro. O sea, literal, te lo digo. A mí me ha da dado ansiedad. Solo el puzzle de la caza O sea, solo el puzzle de la casa. Que no lo entendía. O sea, es que no lo entendía. No me daba el cerebro para tanto ahí. En plan, yo te haya tan flipada, fumada, mental. ¡Pam! Juegos competitivos de puta madre, todo para adelante a hierro, a pecho partido. Eh, si me matan para adelante a todos y hay que renacer como un fénix. Pero he de decir que el juego 10 de 10, puzzlecito, mental y fumada mental, gente. Increíble el juego Ole los huevos del creador de, de, Del Superliminal Me ha encantado os lo prometo que a lo largo de toda, eh, de toda la trayectoria que tengamos aquí en Twitch eh, seguiré trayendo juegos juego. Ya me entendéis, no voy a ir a lo fácil. Obviamente lo fácil irán una parte del directo enfocada a ello. Fácil me refiero a que el tier list de lo que es eh, Twitch es muy importante. Siempre es muy importante. Fortnite, oye, ya se ha notado hoy. Yo he venido hoy. Habéis estado, coño, 20, 20 personas aquí a full. Si hubiese empezado con Fortnite hubiese sido 30. Y hubiese generado follows que a lo mejor no sean el mamón este que está intentando hacer esta mierda como siempre. Pero siempre para adelante a todas, como los burros. O sea, cuando tienen las la de estas para Mirá solo para adelante, solo vemos el final cuestión de perspectiva, este juego nos demuestra que todo es cuestión de perspectiva cuando una persona ve el vaso vacío otra persona lo ve lleno y otro a medio, literal, o básicamente no ven el vaso, hay muchos tipos de pragmas diferentes, este juego ha puesto a prueba mis nervios y mi poca paciencia para los juegos de puzzle, 10 de 10 espero que lo hayáis eh, pasado de puta madre siempre que ver el vaso es medio lleno, es que claro yo prefiero medio lleno porque es la es, la, es el mental brown, ¿no? es decir, oye Puedo ir hacia arriba o puedo ir hacia abajo Todo puede ir hacia abajo, os lo prometo Que eso es, es algo que hay que tener en cuenta Mañana creo, sin duda alguna, que os traeré Sinceramente Resident Evil 8 Final de Resident Evil 8, literal eh, que, que está bastante guapo La verdad me gustó muchísimo ese juego Elimina de Instagram, DeportMate, bye. ¿A mí quién lo ha hecho? Pylor Caster. los huevos de Pylor Caster, bro es tu juego, me ha gustado mucho tu juego, hermano. Sigue creando juegos que lo quiero, me quiero hacer ancianos jugando juegos de este tipo, increíble. Eh, ese es me, dentro de nada también, con la afiliado vas a poder hacer mote. eso te va a encantar, te lo prometo. Gracias por decirlo, de remoter control, el por si así puedo utilizar el PC. Muchas gracias, no me acordaba. Yo no me acordaba campeón fuselaje porque claro, Zen for dreaming, hombre, hay que, hay que continuar soñando, hermano, siempre, siempre. Eh, never stop dreaming, eh, never stop dreaming, tío, increíble. Gracias a ti, eh, Superliminal, por, bueno, brindando esta eh, sensación, esta experiencia única de un juego que, bueno, ya sabéis, es eh, bastante singular, ¿eh? Me ha gustado mucho. Hay extras, eh, que sería Challenge Mode, eh, Deportive Commentaries y una cool School el Workshop. Vale, de cómo se han hecho las cosas, qué guay, tío. Volví, que me perdí? Ese se va como hoy a la tarde, mi hermano. Pues mira, hoy hemos terminado el Superliminar. Estuvimos jugando las primeras 10 eh, rankes eh, orientativas. Por supuesto, en este caso de Valorant nos han ido bien. De 3 hemos ganado 2, de puta madre. La verdad, tengo mucho hype. Fui yo ese chapas, no te preocupes, leña ya me jodería. ¿Cómo que ha sido tú, gachón? Eh, No está todavía mi hermano Sergillo, no he tenido tiempo, a lo largo de estos ocho días, en los cuales he estado con Nicole, no tocaba apenas, por supuesto, eh, el stream Lo que hoy he estado haciendo, eh, y tengo que ir haciendo lo de uno en uno, es ponerle los precios a los del stream avatar, eh, metí los emotes nuevos, a ver que os parecen también. Eh, lo malo en este caso, eh, es decir, que solo los emotes salen para las personas que están, eh, ya me entendéis, ¿no? En plan, en PC solo salen para los que están en PC, esta serie de motes nuevos podéis llegar a brindar y por supuesto eh, alegrar, ¿no? Cada directo con ellos, están muy chulos. Eh, ¿Cómo quedaron? Estoy feliz porque la mayor parte del tiempo os ha gustado, eh, a todos en general, eh, me cago en la leche.